Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver un método muy sencillito para generar hasta 160 dólares semanales con CPA Marketing. No te hace falta inversión, la fuente de tráfico es gratuita y además este método, esta estrategia está súper de moda, yo creo que estará de moda durante los siguientes meses así que aprovechala porque te va a funcionar fabulosamente bien te voy a dar el paso a paso, toma nota, prepara papel y lápiz porque va a ser muy interesante y muy sencillo cómo vas a poder hacer estos ingresos con la estrategia que te voy a mostrar pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito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 Si no tienes una lista de reproducción, hazla ahora mismo, dale clic al botoncito de más que te aparece por ahí en tu YouTube y pon crear listas, pon CPA con Betty Romerito o bien ganar dinero con Betty Romerito y guarda este video porque te va a ser muy muy útil y lo vas a tener como referencia para futuras ocasiones. Bueno, vamos a ver cómo es esto de ganar hasta 160 dólares semanales con CPA Marketing. ¡Ojo! Yo te voy a dar el método y tiene una cantidad de variaciones tan enormes que tú vas a poder sacarle jugo de muchísimas maneras. Toma nota y vamos a empezar. Lo primero, vamos a necesitar una red de CPA. En este caso voy a usar CPA Content Locker. Vamos a usarla con Content Locker, pero después tú vas a ver que puedes hacerla de alguna otra manera, no solamente Content Locker. Para el ejercicio de hoy, para el ejemplo... Voy a usar la red CPA Grip, porque es fácil, porque es mi favorita, porque es muy sencilla y sobre todo porque es la que uso para hacer tutoriales. Pero te sirve cualquier otra red de CPA de Content Locker. Pasos para esta estrategia. Lo primero, vas a necesitar una landing page. Vas a necesitar una fuente de tráfico. Vas a necesitar una red de CPA. Y vas a necesitar el Content Locker en sí mismo. Entrega de contenido. Vamos a ir paso a paso. En este caso, yo voy a hacer la estrategia con una oferta de pérdida de peso. ¿Por qué de pérdida de peso? Porque es fácil. Porque se vende bien, porque es sencillo, porque la gente estamos cada vez más obesos en el mundo y necesitamos bajar de peso para nuestra salud y para vernos bien. Bueno, yo voy a usar System.io. Esta es la cuenta de System que utilizo para tutoriales. Acuérdate que tengo varias cuentas. Esta es para tutoriales y es una cuenta gratuita. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas y es absolutamente gratis. No tienes que hacer absolutamente nada y es muy sencillo. Te voy a mostrar la página. Es esta. Como ves, es una página mega sencilla. Título, aquí un texto en otro color, una imagen y un clic here to join. Clic aquí para unirte. Y dice que yo les voy a dar una semana completa de entrenamiento para perder peso. Ilimitado a las primeras 20 personas. Nada más. Y aquí, clic link to join. Si yo le doy a clic here, me va a aparecer un pop-up. Este pop-up no lo vamos a usar. Lo voy a quitar y lo vamos a sustituir por nuestro content locker. Te voy a decir cómo. Me voy nuevamente a System. Es muy fácil manejarlo. Vamos a ponerlo en el menú principal. Para que tú veas cómo es. Dashboard. My Dashboard. Ahí está, ese es el main. Está vacío porque es aquí que uso para tutoriales. Te vas aquí en cuanto te suscribas, le das a menú, le das a funnels y dentro de funnels, ves aquí están mis funnels, yo he hecho uno que se llama diet. Dentro de diet simplemente elegí una plantilla. Vamos a poner por ejemplo este mismo diet. Ves que aquí dice quiz page y una página de gracias que está absolutamente vacía. La voy a eliminar para que veas que no pasa nada, confirmamos. Y, si, y yo puedo darle a create step. Le doy a create step. Y le voy a poner landing eh, diet. Es un paso de squeeze. Le voy a guardar. Y aquí yo voy a elegir una plantilla. La plantilla puede ser cualquiera. En mi caso yo elegí. Te la voy a mostrar. Esta plantilla fue la que yo seleccioné. Quiero un texto. Un botón. Y una imagen. Nada más. Le voy a dar a previo. Es esta. ¿Ves? No tiene nada que ver con la que yo hice porque la reformé, la customicé. Le voy a dar a Select para que tú veas el proceso completo. Aquí le damos a este botoncito que es Edit Page. Clic y dentro de Edit, esto se ve así porque la tengo en pequeñito. Pero se verá bien, tú no te preocupes. Aquí le pongo el texto, luego aquí el otro texto. Esta imagen la voy a quitar donde dice Settings. En la parte de Imágenes dice Background Color. Lo no voy a quitar a ninguno. Imágenes, le doy a la X y ya no está Y esto, este, este elemento, ves aquí, le voy a dar clic Y lo voy a poner en blanco, dice background color, lo voy a poner en blanco, ninguno Me quedo con el botón, esta parte la voy a quitar Fuera, sí, fuera, sí Y solamente me quedo con esta parte, aquí pongo el texto, aquí la imagen bueno, esto lo voy a quitar porque no me hace falta fuera el texto y la imagen. ¿Cómo pongo la imagen? Me voy aquí, imagen, arrastro, ahí está, le doy clic a esta aspita y aquí yo ya he subido mis imágenes, Lo voy a poner en Your Image y es esta. Insertamos, ya la tengo ahí. Y aquí el texto de Me Quiero Unir Ya. Y la guardamos. Eso es todo. Como ves, es increíblemente fácil. Bueno, yo ya la tengo, le voy, le voy a dar a guardar de todas maneras, me voy a salir y la voy a eliminar porque ahora mismo no me interesa, confirmamos. Me quedo con la que ya está terminada, que es esta, le voy a editar, como tiene un pop-up, te acuerdas que tenía un pop-up, le voy a dar aquí donde dice pop-ups y viene este pop-up número uno. si le doy clic, a ver, ahí está, es súper molón, pero yo no lo quiero, no me hace falta, entonces me voy a ir aquí y lo voy a eliminar, ya está. Eliminado. Ya no hay pop-up. Ya tengo mi landing page. Y dice que es una semana de training de Weight Loss. ¿De dónde lo saco? Pues muy fácil. Me voy a ir a Google. Y en Google voy a buscar Weight Loss PLR Free. Y me van a aparecer una lista de sitios que me van a dar Weight Loss Free PLR Downloads. Weight Loss Free PLR Article. New Weight Loss PLR. Hay un montón. Yo voy a elegir uno. Y me voy a bajar el contenido. Eso es todo. Vamos a ir por ejemplo a esta. Ahí está. Mira. Gratis, gratis, gratis. Y yo me bajo el que quiera. Yo ya me he bajado el que voy a poner. Y es este. Te lo voy a mostrar. Este que se llama Fit en 15. ¿Ves? Es enorme. Está completísimo. Tengo el Training Guide. O la guía de entrenamiento que es esta. Y esto es lo que yo voy a entregar. Es muy sencillito. No tengo que hacer absolutamente nada más. Es una guía bastante buena. Tiene, me parece, casi 50 páginas. Está muy bien. La está leyendo, pero bueno. Es esa. Ese es el que yo he elegido. Además tiene un montón de cosas, ¿no? Tiene un cheat sheet, tiene recursos, tiene gráficas, tiene banners promocionales, social media imágenes bla, bla, bla, bla, bla. Muchas cosas. Ya la tengo. Esto es lo que yo quiero. ¿Qué voy a hacer con ello? Pues la voy a regalar a cambio de que me hagan el Content Locker. Ya tengo mi guía. Quédate ahí porque viene la salsa tabasco de esta estrategia. Me voy a ir nuevamente a mi sitio. Y voy a ir a CPA Grip. Dentro de CPA Grip están las Monetization Tools. Y me voy a URL File Lockers. Pero ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo que no hace el resto de gente? Fácil. Mira. Hemos dicho landing page, ya la tenemos Red CPA, ya la tenemos Entrega de contenido, ya lo tenemos Y me falta la fuente de tráfico Obviamente es Facebook Me voy a Facebook Dentro de Facebook yo te sugiero Que hagas un perfil alternativo Al que ya tienes En este caso yo estoy usando uno de una de mis primas Que me ha dejado Espero que no la baneen <risa> Y aquí voy a hacer lo que quiero hacer me voy a ir aquí y voy a buscar grupos de weight loss. Fíjate que dice weight loss Groups, es una búsqueda que yo hice. Y aquí voy a irme a donde dice grupos. Dentro de grupos hay un montón de grupos. Tú te vas a unir a los grupos, a los que tú quieras. Hay montonazo, hay un montón. Bueno, yo voy a poner dentro de grupos los míos, my groups, es decir, a los que yo estoy unida, no lo los que son míos. Y como ves, aquí hay muchos. Vamos a ver, por ejemplo, Weight Tips. Aquí, clic. Y dentro de Weight Tips, yo voy a hacer un post. ¿Qué post? Este post. Aquí voy a elegir una... Um, por ejemplo, vamos a poner esta, que es bonita. Y voy a poner el siguiente texto. Mira el texto. Atento. Acabo de crear un grupo de WhatsApp. What's WhatsApp que esté bien escrito donde te enseño, donde enseño a la gente cómo perder 10 libras rápido. Comenta yo para que te adicione. Yo he puesto un grupo de WhatsApp, pero tú puedes poner un grupo de Telegram, o un grupo de Line, o un grupo de cualquier sitio que sea contacto directo. No uses grupos de Facebook, grupo de Instagram, grupo de, de de cualquier otro, un foro, no. Tiene que ser contacto directo, que la gente vea que hay contacto. Entonces, WhatsApp o Telegram, el que tú quieras, ¿vale? Y lo posteas, le das clic a post, ahí lo dejas. Cuando la gente diga me, que, que te quieran contactar, tú los vas a enviar a tu landing page, a esta landing page, que dice una semana de bla, bla, bla, ¿ves? Está todo perfectamente coherente. ¿Y qué les vas a dar? Pues les vamos a dar el training guide que tú les has puesto. Lo vas a pinear en tu grupo de Facebook y les vas a poner, aquí está la guía, descárgatela y eso es todo. Listo, se acabó. Pero cuando le den clic aquí, lo que tú vas a hacer es poner el content. ¿Qué content locker? Pues el WhatsApp. Te vas a ir a Google y yo he puesto WhatsApp link. Y me han salido un montón de sitios para generar el link de WhatsApp. Tú eliges el que quieras. Crea WAP, Postcron, eh, WALINK, generador de enlaces de WhatsApp, Tienda Nube, el que tú quieras. Voy a poner yo el primero que está aquí, que es esta, que es el WALINK, y ya está. Y dice crear WALINK gratis. Le doy clic, pones tu número telefónico, yo voy a poner un número falso, de toda falsedad, eh, 635 87 tal cual, es falso, no existe, y le vamos a poner el mensaje. Y el mensaje va a ser Hey, I want to join, bla, bla, bla, bla, Listo, ya está, tal cual. Le vamos a poner un emoji, si quieres, un emoji ahí de una fuerza. Ya lo tenemos, mira qué bonito es. Le voy a dar a generar mi wall-link. Generamos el wall-link, lo copiamos. Copy link, ves, está súper chulo. O le das a copiar link, cualquiera de los dos. Ya que lo tienes, te vas a CPA grip, le das a URL File Locker. Creamos un nuevo file locker, aceptamos... Continuamos. Y aquí vamos a poner este primero que nos sale ¿eh? sin problemas. Dice completa para continuar. En lugar de continuar le pones para entrar. To join. Como ya saben que a qué se van a unir es simplemente to join. Empezar no la descarga, sino lo vamos a dejar tal cual. No vamos a poner absolutamente nada. Y aquí le vas a poner el enlace al WhatsApp. ¿sí? vamos a poner, ya está el one link Y cuando la gente rellene, se van a ir a tu WhatsApp. Y en el WhatsApp tú ya vas a tener pineado ese mensaje que hemos puesto ahora mismo. Ya está, sin más. Le vamos a guardar. save ¿sí? Este le vamos a get links. Copiamos. Vamos a poner el que tú quieras. Por ejemplo, por ejemplo, esta que es GRP parece de grupos. Lo podemos customizar. Y vamos a poner aquí. Algo parecido al grupo. Join Group. Sin más. Listo. Lo cambiamos. Lo copiamos. Y esto lo vamos a poner en nuestra landing. Aquí, en este botoncito. ¿Ves que dice show pop-up? Pues no, no vamos a mostrar ningún show pop-up. Vamos a ir a open URL. ¿Qué URL? La que acabamos de poner del Content Locker. Ya está ahí el Content Locker. Y la guardamos. Save. Listo, fuera, copiamos este enlace Fíjate que yo lo he puesto way loss para que se vea bonito Ya lo tenemos, entonces cuando la gente aquí nos diga me Nosotros les vamos a decir gracias por tu solicitud Da clic aquí para entrar al grupo No sé cómo decirlo, pues le pongo aquí, lo pongo en español Y le pongo gracias, gracias por tu solicitud este es el enlace para entrar al grupo. ¿Ves? Ya está. Lo copio. Y cuando la gente me responda, les doy esto. Y el enlace va a ser una inofensiva página, que es esta. Le voy a dar a refresh. ¿Ves? Ya está. Cuando le den clic a Join, clic. ¿Ves que antes no salía el pop-up? Pues ahora nos va a salir el Content Locker. Vamos allá. Click to Join. Y ahí está nuestro Content Locker completa la encuesta para unirte. Clic y ya está. A mí me salen las de España porque estoy en España, pero a la gente les saldrá en el idioma en que esté. Así de fácil. Eso es todo. Y tú en tu WhatsApp o en tu Telegram ya vas a tener pineado el archivo de la guía para que la gente se lo pueda descargar. No los vamos a engañar. No les vamos a decir que no. Y ahí lo tienen. Si tú eres un marketer con experiencia, ahora mismo estarás viendo las múltiples posibilidades que tiene esto. Porque al estar creando el Content Locker, tú te estás quedando con una lista en tu WhatsApp o una lista en tu Telegram. Una lista de gente altamente interesada, en este caso, en pérdida de peso. Tú aprovechas, te vas a, a ClickBank, te vas a Digistore, a donde quieras y empiezas a trabajar, además del Content Locker, marketing también de afiliado. Es una estrategia súper completa. Bueno, marketer, la voy a dejar hasta aquí. Vamos a repasar. Hicimos nuestra landing con yo Abajo te voy a dejar los enlaces. La fuente de tráfico es Facebook, los grupos de Facebook. La red de CPA en este caso fue CPA Grip para Content Locker y la entrega de contenido fue un plr que hemos buscado gratuitamente en Internet. Estrategia completa probada, sin ningún problema, para generar hasta 160 semanales con CPA, sin inversión. Y si eres un marketer listo, un mar una marketer lista, vas a ver que esta estrategia te va a generar mucho más que esto, si la sabes gestionar correctamente. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado la estrategia. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Recuerda que abajo tienes los enlaces. Dale, dale clic al botón de me gusta